Muy buenas a todos y a todas los que estáis viendo este vídeo. Es el primero de muchos de, de una iniciativa que aprobamos en a como medida de transparencia para intentar ofrecer toda la información posible de nuestra actividad institucional que tenemos en el Ayuntamiento de Bucasot como parte de nuestro grupo municipal. En concreto, este vídeo eh, tiene como motivo los 100 primeros días de gobierno de Burjasot desde las elecciones, desde las pasadas elecciones municipales, en concreto desde la oposición, que es el papel ¿no? que tenemos en las instituciones municipales. Como candidatura ciudadana y de confluencia, somos gente que venimos de la calle, ¿no? que intentamos hacer una nueva forma de hacer política más transparente, más participativa, y desde un primer momento nos hemos chocado ¿no? con las viejas sinergias y dinámicas del, del Ayuntamiento. Nuestro trabajo eh, durante todo este tiempo ha sido, sobre todo, aprender, ¿no? hacer un cursillo acelerado de todo, ese, de todo el funcionamiento del ayuntamiento y eh, aprendernos y participar en todos los órganos colegiados, todas las reuniones y toda la actividad que hace el ayuntamiento que no se trata únicamente de acudir una vez al mes a los plenos, sino que, por ejemplo, todas las semanas, eh, normalmente los lunes, aunque esto puede cambiar, tenemos Junta de Gobierno Local, que es un órgano que toma decisiones en el que no tenemos voto, aunque se nos prometió que tendríamos voto y que formaríamos bueno, parte de ese órgano, pero no lo tenemos, pero bueno, nosotros vamos y nos informamos, etc. Eh, también una vez al mes, como mínimo, tenemos eh, las diferentes comisiones informativas, que son eh, ocho actualmente, eh, en el que se debaten las mociones y las propuestas, que más tarde irán, irán al Pleno. Eh, también está el, el Consejo Escolar Municipal, en el que hablamos de, de educación, el Consejo de Administración del CEMEF, en el que eh, tratamos temas sobre la empresa pública y también se toman decisiones, el Consejo Rector de la Casa de Cultura, que trata temas de cultura, etcétera, obviamente, ¿no? de todas las actividades que se hacen en el pueblo. También está el, el, el Consejo Municipal de Comercio, eh, la Mesa de Contratación, donde se licitan todos los contratos, etcétera y toda una serie de otros órganos colegiados en los que se toman decisiones importantes para Brujasot. Y claro, antes de cada reunión que se convoca para estos órganos hay que estudiar toda una serie de expedientes, de documentos, etc. Es decir, es una actividad muy frenética a la que nos tenemos que acostumbrar, a la que tenemos que aprender y que nos tiene bastante ocupados. Por otro lado, eh, paralelo a esta actividad nos hemos centrado en presentar nuestras primeras propuestas y en continuar organizando actividades a pie de calle. Hemos propuesto mociones para el derecho a la vivienda, hemos realizado mociones por el tema de, de los refugiados de Siria, también por el tema de, de la laicidad del Estado, el respeto a la, a la separación entre, la, entre, entre el Estado y la Iglesia. También hemos hecho enmiendas para mejorar la transparencia eh, contra la violencia de género, eh, para exigir un mayor horario, una mayor amplitud del metro y un largo etcétera. También hemos organizado actividades como por ejemplo contra el TTIP, eh, organizamos unas jornadas de la Auditoría Ciudadana de la Deuda para aprender un poco cómo auditar las cuentas de nuestro municipio, etc. Y también una vez al mes eh, todo esto lo debatimos en nuestras asambleas abiertas en las que todo el mundo eh, puede acudir, y a las que por supuesto estáis invitados e invitadas y ahí pues debatimos nuestras propuestas, nuestras medidas, etc. Todo lo que luego irá al Pleno y todas esas decisiones que luego tomaremos en los diferentes órganos colegiados que he comentado anteriormente. En resumen, hemos estado trabajando y continuaremos de, de aquí hacia el futuro trabajando día a día por hacer realidad nuestro, nuestro programa. También nos hemos centrado, y es una actividad que continuaremos de aquí en adelante porque es muy importante, en intentar sacar toda la información posible sobre contratos, convenios, las actas de las reuniones, toda la actividad que hace el equipo de gobierno y que ha hecho durante todos estos años para ver qué, qué información hay, qué es lo que podemos compartir e intentar convertir en nuestro portal de transparencia, el portal de transparencia de, de la web de Totes a muchasot en el portal de transparencia que el ayuntamiento no tiene. Somos conscientes de que tenemos muchas cosas que mejorar, sobre todo lo que es la comunicación de cara a, a, la, a la gente de burjasot y queremos trabajar nuestra web, los movimientos sociales, las reuniones a pie de calle, etcétera, para hacer realidad todo, todo eso que perseguimos. También estamos pendientes de, de convocar un concurso público para el dinero al que el concejal, en este caso yo, renuncia. Eh, porque como sabéis, por el código ético solamente puedo cobrar tres veces el salario mínimo. Entonces todo ese dinero que sobra eh, lo queremos donar a fines sociales y vamos a abrir el año que viene un concurso público para que las diferentes aso asociaciones presenten proyectos y podamos eh, revertir ese dinero en el, en el pueblo. A partir de aquí seguir pidiendo participación, seguir pidiendo transparencia, eh, seguir exigiendo que se convoque el Consejo de Participación Ciudadana y que se cumpla el reglamento de participación al que hemos propuesto mejoras que todavía no ha ido al Pleno y en principio ese es el trabajo que vamos a intentar realizar. Eh, a partir de aquí, eh, por supuesto, os invitamos a, a, a participar, a que comentéis en la caja de comentarios y eh, en un próximo vídeo pues continuaremos eh, informando de toda nuestra actividad. Muchas gracias por vernos.